Baja, primero baja, baja, y ahora para atrás. ¡Eso! ¡Perfecto! Si tú lo sientes de aquí abajo y te dais para atrás, la vais a levantar, ¿cachai? Baja, te estáis colgando tus brazos ya. Ahí. De ahí, y ahora agarráis todo tu peso y para atrás. ¿Cachai? Ya yeah, Javier, vamos a hacer un Game of Bike. hermano tenéis la maña de tirarte derecho para atrás y esto es más difícil necesitáis más fuerza si te empezáis a colgar más atrás más abajo se empieza a levantar más fácil oh, yeah. primero bajáis hasta el asiento como encogerte nomás y de aquí partís para atrás Denle, chiquillo, una estomita Buen porrazo, güey Al final vi que iba a jugar con él, así si que me tiré, frené Un buen porrazo que no grabamos Se cayó en un salto de 20 metros y lo mordió un tiburón Does ¿Dónde vas, Sí. No. ¿Qué pasa, Staff? Bien. Tenemos carne, eh, no, tenemos cerdo y tenemos cerdo. <risa> ¡Lucho! Cabro, bueno. que me grabar esta va que está pasando, cabro? El staff. Cocinando. Anticucho con todo, parrilla prendida. ¿Quieren que lo ayuden. Aquí va las 7 de la tarde y nunca le hicimos una intro a este video. Hoy, foto, dónde estamos? Estamos en el monte, en el monte, la feria de las artes Un lindo día, mucha concurrencia, todo bien, soy arte Y ahora podemos hacer el outro Vivimos todo el día acá en la feria de las artes <risa> eh, Se va a excelente A oh, bueno. los le pusieron todo así que bueno. Si les gustó el video, denle un like, like Suscríbanse Y vayan y a las ferias Y nos vemos al el Ahí va todo el staff Así se desenrea el tapete Yo quiero hacer una invitación súper especial Quiero invitar a los amigos de Lemon Bike ¿Lemon Bike? Y sí, el de Ben Estaba totalmente improvisado ah, ¿Sí? a ser solo? Este es el, Pero... el tema y les pido un aplauso para ellos Porque con mucho esfuerzo Han querido ser parte de la Feria Soy Arte Y darle una oportunidad a nuestros jóvenes Para que tengan un espacio Y puedan participar Buenas, en de este evento <risa> ¡No pero en el cerro. Pero No se retiren porque yo quiero que se presenten y nos cuenten qué es lo que hacen ustedes para que la gente sepa y ojalá que a futuro podamos trabajar un proyecto acá en la comuna sí, eso, porque ¿verdad? aquí en el monte se necesita un skatepark o un lugar donde unos donde los chicos puedan participar, bikepark. un bikepark. Hola, buenas tardes. Somos de Peñoflor, Talagante, de acá al lado de la comuna y estamos felices de estar acá. Es importante introducir el deporte, con la cultura, meter a la gente a que participe. Y ojalá se puede hacer más adelante algo para los chiquillos, para los chiquititos, para todos en realidad. Fue un gusto estar hoy día acá, eh, compartimos muchísimo con los chiquillos del monte que andan en bicicleta, a muchos no nos conocíamos y eh, andan realmente bien. Lo que nosotros tratamos de hacer con el tema del mountain bike, aparte de enseñar un deporte que es totalmente accesible para cualquier persona, es tratar de aparte enseñar cosas que nosotros sabemos que es importante para la vida. Esos pequeños tips y cosas en términos pequeños que pueden hacer una gran diferencia en el día a día en el cómo nos relacionamos nosotros entre personas el trabajo en equipo, crecimiento personal así que eso es lo que más nos interesa a nosotros nuestra manera de hacerlo del el mountain bike y también nuestra idea es dejar pequeños legados que son pistas de pantra son lugares donde cualquier tipo de bicicleta puede entrar Cualquier persona puede andar, poder acercar el mountain bike a todas las personas Y poder hacer una gran familia Poder dejar un legado, un lugar donde puedan andar nuestros hijos, nuestros nietos Y seguir avanzando con este sueño Un fuerte aplauso a los chiquillos <risa> Muchas gracias por estar con nosotros hoy Y bueno, esta es la primer, el primer encuentro de muchos más. Así que, bienvenido a la comuna Gracias la a ti Germán, hoy Germán es muy famosa ¿eh? Tiene video en Youtube ahí Así que pueden aprender un poco más. Lucho nos acaba de hacer pasar un bochorno sí, gigante. Sí, ¿Qué les pareció, chiquillo? Buenísimo, horrible, horrible. <risa>